familia Niner espero que estén muy muy bien, que todos sus amigos y seres queridos también lo estén, falta poco para que comience la temporada, o al menos eso es lo que se dice. Pero entre dimes y diretes de un lado y de otro, la única certeza que tenemos hasta el momento es que exceptuando el juego del salón de la fama que ha sido oficialmente cancelado, la NFL va... En tiempo y forma Y muy posiblemente con aficionados en los estadios Así que mientras la mejor liga del mundo no diga otra cosa Continuamos revisando a nuestros San Francisco 49ers Y lo que veremos de ellos para la temporada 2020-2021 Hoy les quiero hablar de lo que considero yo El arma secreta de los 49ers El factor X Y el héroe anónimo en la ofensiva de los gambusinos Así que agárrense y preparen la botana porque comenzamos Hace ya casi un mes que publiqué el video llamado 49ers Lucen Imparables, video que pueden revisar en la galería de Canal 49 y del cual les dejaré un enlace en la descripción del video. En dicho programa analicé a la ofensiva de los San Francisco 49ers y los jugadores que yo considero serán la ofensiva titular esta temporada, pero solo analicé a 10 jugadores, omití a un jugador, pero no fue un error. Fue con toda la intención de saber hasta dónde la afición Niner se daba cuenta y al parecer nadie se percató o al menos en los comentarios del video nadie mencionó dicha omisión. Entonces confirmé que no estaba tan perdido y que tenía que hacer un programa especial dirigido a quien yo considero es una pieza fundamental en el ataque Niner: Un jugador que rara vez brilla pero que definitivamente sin él la ofensiva no habría caminado como lo hizo la temporada pasada y que de hecho no caminó de la misma forma cuando estuvo cuatro semanas lesionado. ¿Ya adivinaron quién es? Les doy cinco segundos. ¿No? Bueno, pues vayamos a ver de quién se trata. Kyle Patrick Juchek es un jugador de 29 años, nacido en Ohio, Estados Unidos, quien estudió en la Universidad de Harvard y que fue reclutado por los Baltimore Ravens en 2013, en una cuarta ronda. Jugó con ellos hasta 2016 y porta los colores rojo y dorado con los 49 de San Francisco desde 2017. Juchis, como se le conoce coloquialmente o entre los cuates, mide 1,85 metros y pesa aproximadamente 110 kilogramos juega la casi extinta posición de fullback y ha sido llamado al tazón de los profesionales cuatro veces consecutivas desde el año 2016. Jujic, desde que llegó a San Francisco, ha corrido el balón 18 ocasiones para 68 yardas, promediando 3.8 yardas por acarreo, y ha anotado en cero ocasiones. Además, ha atrapado 83 pases para 878 yardas, promediando 10.7 yardas, y ha anotado en tres ocasiones por la vía aérea. Entonces, ¿qué es lo que hace tan especial a Juchik con números tan pobres vamos a descubrirlo al hablar de la ofensiva de San Francisco no es raro escuchar nombres como George Kittle, Jimmy Garoppolo, Divo Samuel, Raheem Monster, Kevin Coleman o Kendrick Bourne. Y es más que lógico, pues son las estrellas que brillan, los que hacen las anotaciones, los que festejan, de quienes todos queremos tener un jersey. Pero haciendo un poco de lado a la línea ofensiva, a quienes en su momento también ya les he dado su reconocimiento, nos encontramos con este bajito fullback que pareciera que no tiene gran relevancia en la ofensiva, pero tiene una enorme labor dentro de ella y Kyle Shanahan lo sabe. No por nada fue el primer jugador que pidió en el equipo a su llegada y les intentaré explicar por qué. Se llama Personal 21 y desde mi perspectiva es lo que separa a esta unidad del resto de la liga. Este paquete ofensivo tiene dos corredores, una ala cerrada y dos receptores abiertos. Y es una formación que nuestro coach maneja dentro del campo el 26.7% del tiempo. Y aunque utiliza mucho más el Personal 11 con un corredor, una ala cerrada y tres receptores con el 41.7% de las oportunidades, y el personal 12 con un corredor, dos alas cerradas y dos receptores con el 20.3% de los downs, es el personal 21 el que hace que la presencia de Junchek en el campo permita a la ofensiva ser tan poderosa. Al tener un hombre versátil que es capaz de bloquear, correr el balón y recibir pases, esto genera tantas variaciones que se vuelve casi imprevisible saber qué es lo que hará Junichek en cada jugada cuando se tiene este paquete dentro del emparrillado. De hecho ningún otro equipo utiliza el personal 21 tanto como los 49, nunca me ha gustado hablar mucho de cosas de pizarrón o digamos un poco más complicadas dentro de mis programas, a mí me gusta hablar con ustedes como un fanático más y no como un pseudo coach de la NFL. solo quise dejar esto como contexto para poder entender un poquito el por qué la labor de Junchik es tan importante en nuestra ofensiva, una ofensiva que promedió 6.02 yardas, que fue la segunda con más puntos y la que más touchdowns tuvo por la vía terrestre en 2019 así que como dicen que una imagen vale más que mil palabras, vamos a ver algunas imágenes que nos harán entender mejor este video. La primera jugada que quiero que analicemos es contra los halcones marinos de Seattle en la semana 17. San Francisco está en personal 21, dos corredores, dos receptores y una ala cerrada. La jugada se va a desarrollar del lado izquierdo. Newycheck se mueve para allá. El liniero tomará a su hombre, el ala cerrada irá al segundo nivel y Jujic tomará linebacker que está del lado fuerte. La jugada se desarrolla, Jujic lo toma y no solamente lo bloquea, lo elimina completamente para una ganancia de más de 15 yardas de Raheem Monster. La siguiente jugada es contra los cardenales de Arizona. San Francisco nuevamente está en personal 21. Dos receptores, dos corredores y un ala cerrada que se mueve hacia el lado izquierdo. El ala cerrada tomará al hombre profundo y el receptor deberá encargarse de su esquinero. Los linieros harán su trabajo de bloqueo hacia el lado izquierdo. Kyle Yuichik deberá tomar al ala defensiva que se alinea del lado derecho de la defensiva. La jugada se desarrolla y aparentemente Yuichik lo toma para el bloqueo, pero solamente es un anzuelo porque Yuichik queda solo en un pase pantalla que lo pone prácticamente en la zona de anotación. En la siguiente jugada tenemos nuevamente a los 49 contra los Cardenales de Arizona. Personal 21 Dos corredores, dos receptores y un solo ala cerrada Yuichek y Kirill se alinean del lado derecho como receptores abiertos Los dos receptores abiertos del lado izquierdo y un solo corredor al lado de Garópolo Uno de los receptores se mueve hacia el lado derecho creando un trips Uno de los receptores atacará la zona del flat El otro la zona profunda y Jujic la zona media En donde creará una confusión en ese punto La jugada se desarrolla y el linebacker tiene que escoger su veneno para cuando decide, esa zona está completamente sola. Garopolo lo identifica y tira el pase. Yuichek está completamente solo y prácticamente en la zona de anotación. La siguiente jugada es una de mis favoritas de Kai Yuichek de la temporada. Podemos ver claramente Personal 21. Dos receptores abiertos, una sola ala cerrada y dos corredores detrás de Garópolo en formación I. Los acereros identifican la corrida y piensan que Monster irá por el lado derecho, así que bajan a todos a la caja. Juicek tomará a linebacker del lado derecho. Para cuando el linebacker identifica la jugada, es demasiado tarde. Juicek lo rebasa fácilmente y aunque Garoppolo no tira un gran pase, es un atrapadón de Juicek para una ganancia de más de 35 yardas. La siguiente jugada es en el Campeonato de la Conferencia Nacional contra los Empacadores. Nuevamente Personal 21, dos corredores al lado de Garópolo, una ala cerrada del lado izquierdo y dos receptores abiertos. Aparentemente el bloqueo será hombre a hombre, pero aprovechando la presencia de Kai Juchek, George Kittle y Joey Staley pueden tomar en doble bloqueo al hombre interior de la defensiva de los empacadores. De esta manera Kai Juchek tomará al ala defensiva alineado del lado derecho de la defensiva de los Packers. San Francisco solamente busca una yarda, ante el bloqueo de Yuichek, Monster puede avanzar fácilmente dos yardas y de esta manera seguir moviendo las cadenas para los gambusinos. La siguiente jugada es en el Super Bowl, una jugada idéntica a la anterior, personal 21, dos receptores, dos corredores al lado de Garópolo y una ala cerrada. La jugada se va a desarrollar exactamente igual. La presencia de Jujic hace que Kansas City muerda el anzuelo. Sale Jujic el corredor detrás de él, pero es una reversible para Divo Samuel, en la que gana más de 30 yardas. La siguiente jugada es mi favorita en el Super Bowl de Kyle Jujic. Personal 21. Dos receptores abiertos, una ala cerrada del lado izquierdo, dos corredores detrás de Garópolo. Y Kyle Jujic se mueve hacia el lado derecho de la ofensiva los jefes identifican corrida y deciden jugar personal Kai Juchek atacará del lado izquierdo con el flujo del engaño pues es una jugada de play action para después cambiar hacia el lado derecho en su trayectoria de pase la jugada se desarrolla como una corrida Juchek ataca como si fuera a bloquear para después hacer un giro y quedar completamente aislado contra el hombre de Kansas City en un inicio Garopolo busca a Kittle, que es su primera opción en la zona profunda, pero al verlo cubierto, decide tirar hacia Jujic, que queda completamente solo, y entra en la zona de anotación para el primer touchdown de los 49. Nuevamente el Super Bowl, personal 21. Dos receptores abiertos, una ala cerrada del lado izquierdo y dos corredores detrás de Garopolo en formación I. Ivo Samuel se mueve hacia el lado izquierdo pero regresa hacia el lado derecho, los jefes están jugando en cover tree zone Monster ataca hacia el lado izquierdo y Jujic ataca también hacia el lado izquierdo como si fuera su bloqueador los jefes piensan que es corrida pero Jujic rebasa nuevamente a linebacker y queda completamente aislado del lado izquierdo el pase no es muy bueno de Garopolo, pero le da para el primero y 10. Por último, veamos qué es lo que puede pasar en el campo cuando no está Juiček. Aquí vemos un personal 11 en el mismo Super Bowl, tres receptores abiertos, una ala cerrada y un solo corredor. Kittle hace un movimiento hacia el lado izquierdo. La jugada se desarrolla, pero al no tener bloqueos, la presión es inminente. Garoppolo toma una muy mala decisión y es interceptado ante la presión de Kansas City. Después de ver este pequeño análisis y comprender un poco más la función de juis en el campo, lo que me gustaría dejar claro es que nuestro fullback no es quien nos va a dar las victorias por sí solo. De hecho, ningún jugador puede hacerlo incluyendo al coreback. Tampoco será el más valioso de un Super Bowl ni mucho menos el jersey más vendido. Lo que me gustaría dejar claro es la importancia que tiene Kyle Vucek en el esquema ofensivo de Shanahan y que contrario a lo que muchos podrían pensar, ningún ala cerrada, incluido Kirill, puede hacer las labores de nuestro 44 en el campo. Así como Luis no podría jugar la posición de ala cerrada al nivel de Kirill. Son jugadores de fútbol americano, pero son especialistas en sus posiciones. No es lo mismo un médico que un ingeniero, para que me entiendan. Pueden conocer un poco del trabajo del otro, pero nunca podrán desempeñarlo de la misma manera. Kyle Jujic es un jugador que deberíamos observar más de cerca. Y no digo que en los partidos. Sé que la mayoría del juego lo que estamos observando es el balón. Pero en las repeticiones sería bueno que nos fijáramos qué es lo que está haciendo en el campo este hombre, porque puede ser él la clave para que este año la ofensiva pueda ser demoledora. Y les doy algunos datos. El año pasado, antes de que Yui se lesionara en aquel lunes por la noche de la semana 5 contra Cleveland, la ofensiva de los 49 estaba promediando 31.7 puntos por partido. Durante sus cuatro juegos de ausencia, San Francisco bajó su promedio a 27 puntos. Antes de la lesión de check la ofensiva promediaba 200 yardas por tierra. En los cuatro partidos de ausencia, bajó el promedio a 142 yardas por juego. Incluso el juego aéreo tuvo una leve baja en el mismo periodo, pues de promediar 227 yardas por partido, la producción bajó a solo 211. Cuando el 44 regresó al campo, los primeros juegos no fue utilizado con mucha constancia y la producción siguió estancada, pues por ejemplo, contra Seattle solo se corrió para 87 yardas y contra Arizona apenas se lograron 34 yardas terrestres. Pero una vez que estuvo al 100% a partir de la semana 12, el Promedio de puntos aumentó a 30.6 puntos por juego. El ataque terrestre promedió 135 yardas por partido y el ataque aéreo tuvo su pico con 236 yardas en promedio en cada juego. Ahora bien, no podemos dejar de lado las lesiones durante la temporada de Joe Staley, Mike McClinchy o George Kittle, y que la llegada de Emmanuel Sanders hizo que el ataque aéreo de San Francisco por fin apareciera. Y es que esto es un deporte de equipo amigos, un ajedrez humano en el que cada pieza debe moverse a la perfección, y con inteligencia, para lograr el éxito jugada tras jugada. Pero es innegable que la labor de Kai Juchek en el campo es única e imprescindible para que el sistema de Shanahan funcione a la perfección. La ofensiva de los 49 sin el número 44 definitivamente no es la misma y los números, los videos y los resultados lo demuestran. Espero que en San Francisco consideren seriamente darle una extensión de contrato a Lewis lo más pronto posible, porque creo que tiene la misma importancia de George Kittle en el equipo y hoy en día es más fácil encontrar alas cerradas que fullbacks en la NFL. Es todo por hoy en Canal 49, si les gustó el video regalen un pulgar arriba, compártanlo en redes sociales y con sus amigos en todos lados, activen la campanita de notificación para que les avise cuando hay nuevo video, Síganme en redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos en la siguiente, cuídense mucho, les mando muy muy buena vibra a todos y ya lo saben. ¡Go Diner!